¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase de español. Este es el video número 8 dedicado al presente de los verbos regulares terminados en AR. Hoy tenemos 12 nuevos verbos regulares que terminan en AR y vamos a ver de una forma mecánica y muy práctica cómo funciona la conjugación de estos verbos regulares en tiempo presente. Empezamos con el verbo practicar. Yo practico, tú practicas, él, ella, usted practica, nosotros, nosotras practicamos, vosotros, vosotras practicáis, ellos, ellas, ustedes practican. Preguntar. Yo pregunto, tú preguntas, él, ella, usted pregunta, nosotros, nosotras preguntamos. Vosotros, vosotras preguntáis. Ellos, ellas, ustedes preguntan. Preparar. Yo preparo. Tú preparas. Él, ella, usted prepara. Nosotros, nosotras preparamos. Vosotros, vosotras preparáis. Ellos, ellas, ustedes preparan. Presentar. Yo presento. Tú presentas. Él, ella, usted presenta. Nosotros, nosotras presentamos. Vosotros, vosotras presentáis. Ellos, ellas, ustedes presentan. Pronunciar. Yo pronuncio. Tú pronuncias. Él, ella, usted pronuncia. Nosotros, nosotras pronunciamos. Vosotros, vosotras pronunciáis. Ellos, ellas, ustedes pronuncian. Quitar. Yo quito. Tú quitas. Él, ella, usted quita. Nosotros, nosotras quitamos. Vosotros, vosotras quitáis. Ellos, ellas, ustedes quitan. Regresar, yo regreso, tú regresas, él, ella, usted regresa, nosotros, nosotras regresamos, vosotros, vosotras regresáis, ellos, ellas, ustedes regresan. Repasar, yo repaso, tú repasas. Él, ella, usted repasa, nosotros, nosotras repasamos, vosotros, vosotras repasáis, ellos, ellas, ustedes repasan. Respirar. Yo respiro, tú respiras, él, ella, usted respira, nosotros, nosotras respiramos. Vosotros, vosotras respiráis. Ellos, ellas, ustedes respiran. Rezar. Yo rezo. Tú rezas. Él, ella, usted reza. Nosotros, nosotras rezamos. Vosotros, vosotras rezáis. Ellos, ellas, ustedes rezan. Sacar, yo saco, tú sacas, él, ella, usted saca, nosotros, nosotras sacamos, vosotros, vosotras sacáis, ellos, ellas, ustedes sacan. Saludar, yo saludo, tú saludas, él, ella, usted saluda. Nosotros, nosotras saludamos, vosotros, vosotras saludáis, ellos, ellas, ustedes saludan. Bueno, hemos llegado al primer verbo de este círculo con que iniciamos esta clase. Recuerda que este material lo puedes adquirir en Teachers Pay Teachers. Tengo una tienda virtual ahí. Y aquí abajo te dejo el enlace para que veas el material que tengo para tanto para aprender como para enseñar español. Bueno amigos, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en el próximo video, la clase número 9, con más verbos regulares terminados en AR. Recuerda que la práctica hace al maestro, y si queremos mmm, manejar el español muy bien, tenemos que eh, aprender a conjugar todos los verbos los verbos más comunes en todos los tiempos verbales tanto los verbos regulares como los irregulares así que este este material estos videos, son una muy buena práctica para que mejores o para que aprendan muy bien la conjugación de estos verbos en español nos vemos en el próximo video. hasta la vista amigos